Pampita y Polito Pieres juntos en una boda mira las fotos. El viernes, Ángel de Brito publicó una foto en su cuenta de Twitter donde se veía a Pico Mónaco junto a Pablo Pieres charlando juntos. Recuerdo del verano. Polito Pico. José Ignacio 2018, escribió en el post de periodista. Carolina Arduin salió a defender a su novio de la acusación de Icardiada y publicó la misma foto en su cuenta de Instagram aclarando que quien acompaña a su ex es Alberto Kaufman. Le pido disculpas a Pampita por el error. Me alegro que esté atenta a mis redes. Y eso, que la tengo bloqueada de todas, escribió luego Ángel de forma picante. Ahora. El conductor de Los Ángeles de la mañana volvió a hablar de la modelo y compartió unas imágenes donde se ve a la flamante pareja. Para los que tienen todas las primicias, se las dedico.